Estuvimos en terreno, eh, en compañía del alcalde, concejal, eh, en el sector de Guaquén, viendo eh, el tema que nos plantearon los bomberos del sector. Necesitamos conseguir los recursos para su cuartel de bomberos. Tienen eh, las ganas, se han organizado, han levantado una infraestructura que claramente es transitoria. Y por lo tanto vamos a movilizarnos para sacar adelante ese proyecto. Tenemos que hacer más comunidad. Y para eso tenemos que estar en terreno, junto a hombres y mujeres que sacan adelante a sus comunas, a sus territorios. Ese es nuestro compromiso, desde cada rincón de nuestro Maule, proyectar a las vecinas y los vecinos. Nos encontramos con la senadora Jimena Rincón y el alcalde de Curepto, René Concha, y lo acompañamos a visitar el cuartel de bomberos que hay en Huaquén. La verdad es que aquí funcionan más de 25 bomberos voluntarios, en una media agua y la solicitud que ellos nos hicieron a nosotros era que lo apoyáramos para que el gobierno regional pudiera revisar con mayor celeridad un proyecto que fue ingresado el primero de octubre al gobierno regional y permitirá eh, al ser revisado y al ser aprobado que el Cuerpo de Bomberos de Huaquén tenga un cuartel de bomberos como se merece porque además ellos quieren albergar a varios bomberos infantiles voluntarios.